La renovación y relegitimación de los poderes públicos, que respondan a las necesidades de los venezolanos y que sean fieles al mandato del pueblo. Hagamos eco de lo que pasa en Venezuela.